ahora nafta, llegamos a casa Gracias a mi viejo por hacerme la onda Gracias a Cristian el Chapista y gracias a todos los que están siguiendo este pequeño sueño Muy pronto vamos a estar rodando con el pobre diablo Ahí va mi vieja con las balizas puestas Vamos nomás. Bueno mis amigos del rincón del Ford Acá estamos grabando de nuevo la intro Porque no sé qué pasó recién Volvió el Chapista Tiene un par de detalles Que la verdad entiendo de Que es porque bueno Tiene muchísimos detalles este auto No es fácil eh, dejarlo de 20 Como uno quisiera Pero avanzamos un montón Fíjense cómo quedó Hola, ¿Cómo les va? Acá estamos por hacer El labio nuevo De la reparación trasera del Falcon Hemos hecho la pieza nueva Para ponerla acá hay que cortar y soltarla ahí. ruedas, impecable. Esta parte que quedó bastante bien. Y el falso chasis de atrás también. Y el de acá adelante. Que ya le puse fosfatizante. Y ahora le estoy proponer convertidor. Quedó una maravilla. Fíjense. Es una obra de arte. Como ha quedado. Nada que ver con el trabajo que yo había hecho. Bueno, acá hicimos el falso chasis del Falcon todo con chapa 3 milímetros todo soldado bien completo para que quede bien reforzado para el amigo Andrea acá, le hicimos el falso chasis de su Falcon así que ah caray, eso sí me interesa bastante contento con el falso chasis me, también me arregló un par de parches acá, así que Cristian muchísimas gracias por el trabajo que hiciste. Ya te lo voy a llevar de vuelta porque hay un par de cositas para hacerle, pero ya son cosas muy pequeñas. Este, Cuesta mucho dejarlo 0 kilómetro porque es un auto que tiene 43 años, Falco. y si vos lo querés dejar 0 kilómetro, yo no sabía lo que era meterle mano a este auto, hasta que le empecé a meter mano. Tiene una banda, una banda de óxido este auto, por todos lados. Así como te mostré aquel, cómo está todo podrido, la base, los zócalos, el falso chasis, parece una galleta de agua. Este no estaba tan mal, por eso decidí quedarme con este. Pero, nada, para, para restaurar realmente el falcón hay que ponerle una torta de plata gigante. Guardador nuevo, pasarrueda nuevo, el chapista hizo todo lo que estaba a su alcance, por lo que yo puedo ver, me hizo un par de parches acá, y la verdad que estoy bastante contento porque he avanzado muchísimo. Así que bueno, vamos a aplicar fosfatizante, a ponerle convertidor porque está toda desnuda esta parte, y a evitar que se me siga oxidando. A ver, la idea del, de, cuál es la idea mía ahora para poder continuar, porque qué pasa, tengo un montón todavía para hacer, compré el kit de juntas completo del auto, ahí ya se los voy a mostrar para terminar el tema del motor, hay que agitar esto, no dice, yo por la duda lo voy a agitar, así que voy a, siguiendo el consejo de mi amigo Hugo Álvarez, Mecánica, amigo uruguayo Voy a desoxidar el auto Le voy a poner una capita de primer Muy pequeña a esta parte Y lo voy a tapar con la lona Voy a dejarlo por un tiempo Y voy a encarar primero el motor Vamos parte por parte Porque si no nos empezamos a marear Y las cosas empiezan a salir mal Vamos a terminar primero el motor. Bien terminado. Voy a grabar obviamente todo el proceso ese. A continuar después con la chapa y la pintura. Me estoy acordando que me olvidé el primer. Así que le voy a pasar una capita de convertidor. Y adiós. Bueno, apliqué el desoxidante ese. Fosfatizante por todos lados. Vamos a esperar a que se seque un poco después, enjuagamos con un poquito de agua, pero bien, bien, la verdad que, a ver, es un auto que tiene un montón de defectos, es muy difícil dejarlo impecable, ¿eh? muy difícil, o sea, para dejarlo impecable, es guardabarro nuevo completo, rueda nuevo completo, o sea, es muy difícil, así que, por ahí uno, yo tengo que pensar eso, de que, si yo quiero tener el auto en restaurarlo, como está haciendo por ejemplo mi amigo, Ariel Polme, es todo nuevo, es todo nuevo. Si no, van a quedar un par de detalles, que bueno, que te la vas a tener que aguantar porque es un auto que tiene 43 años. Así que bueno, reflexionando juntos, gente, reflexionando juntos. Aparte, yo calculo que hasta el Falcon en mejor estado debe tener sus detalles con los años que tiene. Sí, Hoy es un día que va a quedar para la historia de mi proyecto Porque este capot diseñado por Pininfarina desde Italia Para ponerle múltiples turbos No me sirve porque por mi economía no le puedo poner tantos turbos No mentira gente, este capot con el que hice tantos parches del auto Por fin lo saco ¿Y por qué decidí hacer chatarra a este pobre capot? Porque estaba toda rota lo que es las la bisagras esas. Y conseguí un capot original por 1.500 pesos que me lo vendió un seguidor del canal. Así que en 3, 2, 1... Se ha quedado desnudo. Se ha quedado desnudo, mi amigo. Amigo, no. Se despide del canal, del proyecto. El capot que tantas anécdotas nos dejó. Se va al cementerio, amigo. Se va al cementerio. Vamos todavía. Amigo, te hablo despacio porque están mis familiares acá al lado y no quiero que sepan que yo soy youtuber, ¿me entendés? No todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe que soy youtuber. Bueno, voy a jugar ahora el, el convertido, el, el oxidante este. Lo enjuago y nada, y voy a tener que meterle pincel no. De todas formas es algo provisorio para que no se siga oxidando. Bueno, en esta parte del falso chasis, acá sí que le voy a dar sin asco. Eh, ya pinté a pincel ahí. Todo para que no se oxide. Como les había explicado, eh, voy a estar un buen, un buen tiempo sin sí, meterle mano a lo que es la chapa. Porque si no, empiezo con una cosa, termino con otra. Bueno amigos, para esta parte de adentro tengo reservado este eh, sintético 3 en 1. Antioxidante. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Antióxido y convertidor de Ter Suave. Me parece una maravilla que sea tan grande y que rinda tanto. No es chivo, gente. No me están pagando. Eh, por decir esto. Pero es muy bueno, fíjense. Y cubre toda la, la parte de esta donde no puedo llegar con el pinche pincel. Estoy eso sí drogando mal. Así que voy a pagar el celu para concentrarme un poco porque me estoy mareando un toque. <risas> Bueno bueno, el sol se está yendo. Símbolo de que ya el sábado está terminando. Bueno, hice un poquito de chapa vieja escuela y traté de tensar esta parte. Esto me lo enseñó Chapista, obviamente. Volteando un poquito acá. Y nada, quedó bastante tenso. Recién hace un día apenas le pasaba. Y ahora hay que hacerle bastante fuerza para que se hunda. Y acá estuve viendo en YouTube. Ya no se hunde tanto, hay que hacerle bastante fuerza para que se hunda. Pero se pueden hacer como tipo ventosas, con unos puntitos con la autógena y otro de atrás haciendo fuerza para afuera. Y después le mandás un trapo con agua helada, así la chapa le volvés a dar la rigidez. Pero está bastante, bastante bien. Pintamos ahí el falso chasis. Mira maestro, un espejo. Bueno, esta parte también, estoy tratando de enderezarla. Voy a tener que sacar la rueda acá, aparentemente. Esta puerta, gente, está... No fea, asquerosa. Pero ya vamos a ver. Compré un disco... Disco grano 16. Para pelar toda esa pintura de tantos años. Que tiene el pobre diablo. Bueno, mis amigos. Este ha sido el día de hoy. Voy a, a grabar tapando el autito y nada, estamos listos también van a ver lo grande que es la lona les mando un abrazo grande, como siempre gracias, gracias por ver el video y a los que se quedaron hasta el final muchísimas gracias un abrazo grande gracias por todo, nos vemos en la próxima chao voy demostrarles que voy a pintar con todo pintura PU poliuretano que es lo más resistente que hay no hace falta que después le aplique laca, como ustedes ven, esta cabina al aire libre no da para que le ponga laca, así que para renegar menos, pintura PU, el color secreto, ya se los voy a mostrar. Este, vamos a comprando de a poco porque el litro de pintura está en 5500 pesos. Así que vamos a ir comprando mes a mes. Este, eso nomás. Chau. hermanos Hermano lo que va a hacer cortar esta lona, esta lona con esta tijerita.